Los detalles fueron ofrecidos por Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo. Afirma en el marco de sus declaraciones que en los próximos días harán la nueva convocatoria. Nosotros hemos decidido suspender la actividad que teníamos para el día de hoy a las 10 de la mañana, que era el piquete hacia la gobernación por, la, por el clima y el autonóstico de lluvia que tenemos. Nosotros creemos que eh, o la suspendimos hasta el nuevo aviso. Entendiendo que en cualquier momento puede seguir lloviendo, puede llover y puede también producirse cualquier desbordamiento de río. En ese sentido, en ese sentido hemos decidido eh, posponer las actividades hasta que, eh, que se busque una fecha más adecuada. Para NTN su noticiero regional, Giovanni Paulino.